¡Buenas noches, País! Sean todos bienvenidos a una nueva fecha de este feriado nacional del carnaval y qué mejor lugar que estar aquí en Gualeguaychú, en el primer corsódromo de la nación argentina, y hoy más que nunca venimos a decirles que este es nuestro carnaval. Sean todos bienvenidos y hoy la vamos a pasar muy bien. Señoras y señores, este es el orden de salida de la octava fecha del carnaval del país. En primer lugar será el turno de romper el hielo. La última campeona, 2017, Club Tiro Federal. Su tema se denomina Mascarada. ¿Dónde están en este corsódromo los fanáticos de Arón? será para el Club Pescadores de la Ciudad Gualeguaychú. Su tema para dar pelea en esta edición se denomina Constructora Emocional. ¿Dónde están los fanáticos aquí en el Corsódromo y ahora de... ¡Oh! Cerrando esta fecha número 8, será para el Club Juventud Unida, que viene a presentar Carnival Freak Show. Pasen y voten. ¿Dónde está la gente fanática de... ¡Bone! como siempre pedimos en este mismo lugar, que se diviertan, sientan el carnaval y llévense lo mejor de Gualeguaychú para cada uno de ustedes. Y es un buen momento para decirles, bienvenidos a Gualeguaychú, bienvenidos al carnaval. que venimos a cumplir una promesa, porque nosotros dijimos que vamos a pisar fuerte y estamos pisando más fuerte que nunca, señores, con la misma fuerza de siempre que con la pasión intacta te venimos a demostrar que vuelve y quiere llevarse la copa Araje. Sí, señora, sí. Me encendió la pasión para toda la vida vivirá vivirá grabando fuego en el corazón ¿En dónde? donde explota mi alegría mm Onda y queremos que lo cantes con nosotros, que lo cantes parado, que lo cantes bailando, para eso viniste al carnaval del país. Señoras y señores, nosotros somos... Ficarlo que somos no nos dé vergüenza, porque en tanto escenario y tanta apuesta se nos burró el color de nuestra escena. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Y así, así, así, así Federal, la comparsa negra y Dorada, y te lo cantamos así, mira Y palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Hola. ¡Qué lindo! Este amor. Este amor de y dorado que encendió. La pasión, señores. La pasión para toda. Vida. vida, mi vida, grabado a fuego en el corazón, donde explota mi alegría. So Lindo y, y si nos ponemos todos de pie y levantamos la banderita amarilla, seguramente este corsódromo le pone mucha, pero mucha, pero muchísima onda, porque estamos nosotros, porque está el y mira cómo te lo cantamos, nosotros somos el y quiero que lo digamos todos juntos, que lo digamos todos fuerte. sacrificar al lo que somos, no nos dé vergüenza, porque en tanto escenario y tanta apuesta, se nos borró el color de nuestra esencia. Eh, Suelta, eh. La Así, así el burguero contar. La leyenda de la mascarada. La leyenda de la mascarada. La leyenda de la mascarada. Y ver al carnaval que se esconde. Esas banderas, a ver, todas las banderas arriba, donde está la tribuna más alegre. Quiero que baile, quiero que cante con nosotros. Somos a la y lo cantamos así, mirá, con la poleta que tiene nuestro club. Mirá la fuerza que entra esta banda, eh. Negro y dorado que encendió La pasión, señores La pasión para toda la vida vida grabado a fuego en el corazón ¿En dónde, señores? ¿Dónde explota mi alegría A arriba río ver a que te enamoró. ¡Sí! ¡Y palmas, palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Que se escuchen las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Y palmas, palmas, palmas, palmas, palmas! A ver, señores, quiero un grito de la tribuna más divertida del carnaval. ¿Dónde está la alegría, señores? No se escuchó nada, está fría esa tribuna, ¿eh? ¿Dónde está la alegría, señores? Más fuerte, Che, carnaval del país. ¿Dónde está la tribuna más alegre? Ahora sí nos paramos todos y le ponemos mucha onda. Nos paramos, nos paramos, paradito todo el mundo. La tribuna parada, parada, parada y le ponemos mucha, pero mucha, pero muchísima onda porque nosotros somos... empieza Sacrificarlo el Sí, mirá. este amor el olor dorado que encendió la pasión la pasión para toda la vida vivirá vivirá a fuego en el corazón entonces señores dónde explota mi alegría ¡Pisando! ¡Pisando! ¡Pisando!